Esta aplicación transforma a la mayoría de tías en zorras exigentes con actitudes de mierda, que creen que son especiales. La mayoría no tienen nada que ofrecer salvo su desprecio y su desgastada vagina. También me gusta la pizza e ir a nadar. soy Gómez Gabriel. Y yo soy Esther Ortiz. Estamos aquí para hablar de nuestro libro Love Me Tinder, que analiza un poco los discursos que hay detrás de los patrones de autorrepresentación masculina en Tinder. Peter Pan en busca de su Wendy, la persona positiva y sincera que coja mi mano y vuele conmigo hasta el país de nunca jamás. Teniendo conversaciones con gente random sobre Tinder, la gente tiene esta idea de que eh, Tinder solo existe para buscar sexo. Y yo, que llevaba tantos años eh, tragándome perfiles de Tinder, sabía perfectamente que había muchísima gente que en realidad buscaba alguien con quien cumplir el sueño de, del amor romántico, ¿no? Alguien especial, a esa persona, a la media naranja. Hay algo de lo que nunca podemos cansarnos de soñar. Otro que dice, curioso de las mentes, si no cultivas eso no coincidiremos, experimentador de vida, realizador de sueños. Los soñadores son aquellos perfiles que están orientados a cumplir los sueños y que ese es el objetivo. No tanto el sueño en sí, sino en esa idea persistente de ascender, ¿no? de conseguir algo mejor, ¿no? de tener un ideal y no parar de luchar, ser fuerte. Y creo que tiene que ver un poco con la idea esta de cómo ser tu mejor yo se, se, con, se consigue pues, cumpliendo tus sueños. ¿no? Tengo 23 años y estoy aquí para conocer gente y a ver qué pasa. Me gusta ir al cine, salir, andar, ver series, viajar y pasar tiempo con la familia. Tengo el pelo y los ojos castaños, mido 1,79 y mi peso es 71. Mi cuerpo es normal, mi fuerte, ni obeso. Gente que se define como una persona normal o que busca a una persona normal. Lo que se ve mucho es esto, es como estos discursos eslóganes, frases de marcas, de productos de publicidad, quedan grabados en nuestra cabeza y luego a la hora de bebé, crearnos este disfraz van apareciendo una y otra vez de la misma forma. un poco complicado ¿no? pensar qué resulta ser una persona normal. Si ya los tienes, acepto barco, pero yo no voy a cometer la locura egoísta de engendrar niños en este mundo de mierda, animales y naturaleza. Emoticono corazón. Quieren diferenciarse, quieren ser diferentes. La propia forma de diferenciarse ya está muy estandarizada, es decir, todo el mundo se diferencia de la misma forma, ¿no? Lo más valorable en una mujer es su inteligencia, si no la tiene será perfecta. Los alfa males son chicos que el, el hecho de estar en una aplicación y ser objetualizados, bueno pues el hecho de estar en Tinder es como que los descoloca y se sienten violentados de alguna forma. ¿no? La forma de describirse, digamos que proviene de esta sensación de incomodidad y de violentamiento, ¿no? pero obviamente hay cosas que son muy fuertes. ¿no? no alentamos a no usar Tinder, creemos que hay formas de usarlo de una forma más mejor, Nosotros aconsejamos que se priorice la calidad, ¿no? la calidad sí. de las conversaciones, la calidad de las elecciones. En vez de ponerse a swipear y conseguir 20 matches, solo hacer 4 matches. No, no vuelve a swipear hasta que consigue, ya pues ya ha quedado con esas chicas o lo que sea. Es decir, que una, sea. una gestión acotada. Es decir, ¿no? claro, poner los límites. ¿no? Poco y bien y no mucho y mal, que es lo que promueve la aplicación. ¿no?